Americanino Presenta Surco En Rock and Pop Mi amor por los discos partió como de ver Ver amigos eh, Siempre más grandes que, que habían heredado sus tocadiscos De su mamá o de sus abuelas Y tuve como dos amigos que eh, Que pude como estar en sus casas Y escuchar y mirar el aparato Y me enamoré de partida porque tengo como fascinación por los objetos antiguos y luego porque me encantó como la atmósfera que genera a su alrededor un tocadisco y luego cuando tuve dinero para comprarme el mío, tuve el mío propio. Yo tengo mi ritual, llego a mi casa, prendo la luz y prendo el tocadisco. Rock and Pop y Americanino están presentando Surco. Hoy la actriz Camila Irane. Compré un tocadisco muy antiguo, que es de los 60, porque, como te contaba antes, tengo como una fascinación por los objetos antiguos, entonces, eh, que sea de maderita y que tenga esta cosa como realmente muy antigua, muy retro, me encanta. O sea, siento que le da todo un toque a mi casa, es como también algo decorativo. Una vez que me compré el tocadisco, empecé a dar de toda la gente que se enteraba que, iban, que alguien iba a estar haciendo orden en su casa y a sus discos, me llegaban a mí. Yo soy... Yo no lo puedo creer que alguien piense votar una caja con 100 discos, ¿cachai? Yo no tengo buena relación con lo digital, ¿no? Nunca se me ha dado bien la cosa tecnológica, ni la computación, ni nada. Obviamente que tuve que aprender a mandar un mail y a usar el Word y otros programas como básicos, pero no es algo que disfrute. No disfruto estar sentado al frente a un computador, por ende no disfruto de bajar música, ni de tener mi... Mi iPhone, mi iPod con, cargado con música. Entonces, para mí la música tenía como esa dificultad mi relación con la música. que Estaba atravesada por lo digital. Hasta que descubrí este formato, que es más mecánico, donde yo pongo mi disco, gira y escucho la canción que quiero escuchar o el disco, que el álbum que quiero escuchar. Americanino presentó Surco en Rock and Pop.